Y seguimos aquí en las canteras en Gran Canaria Accesible. Ahora tenemos con nosotros a Abraham Santa Cruz, que es un trabajador, es monitor de APROSU, que está aquí en San Cristóbal, ¿verdad, Abraham? Abraham, te queríamos preguntar. Yo soy alumno, yo soy AXE y es mi profesora Cible, accesible. Y a mí me gusta mucho preguntar como alumno que soy. Abraham, tú que estás dentro, conoces todas las demandas de esos chicos que están trabajando contigo. ¿Qué crees tú que es más necesario para contribuir y que tengamos una Gran Canaria accesible? ¿Qué es lo, lo más importante o, o, o lo que más significa ahora para que tengamos una, una isla accesible? Bueno, yo creo que todavía hay que luchar bastante, ¿no? Por conseguir esa accesibilidad en todos los sentidos que conlleva, pero lo importante eh, para mí y lo más que veo son las barreras arquitectónicas que hay en... Hay que eliminarlas ya de golpe todas, que se puedan subir la acera en cualquier sitio, eh, subir a la guagua cuando quieran, con quien quieran... Eh... Eso para empezar, ¿no? La que arquitectónica a las personas con discapacidad física y también que no haya tantos recortes en este mundo de, de la, la... vida conlleva recortar por todos lados, normal, estamos pasando la época de crisis, pero eh, estas personas necesitan de, de un centro, necesitan de unos monitores porque sin, hay personas que si no tienen eso no, son, no tienen nada. Hay personas que no tienen ni familiares ni, ni amigos ni nada, simplemente tienen el centro. Entonces, si recortamos por todos lados eh, estamos casi obligando a mendigar por la calle de manera eh, infrahumana. Y, y por supuesto, eso no nos vamos a permitir, no, no, no, Abraham. Para nada, para nada, no. estamos ahí los monitores luchando y, y nada, ahí, estamos con ellos. hoy qué bueno! Pues, pues eso, recordad que estamos aquí con un monitor de un centro de personas con discapacidad, pero que Gran canal accesible, ¿verdad, profesora? Es para toda la sociedad. Para toda, para toda la sociedad, por supuesto, que haya un clima de inclusión, ¿verdad? Que todo tengamos discapacidad o no tengamos estemos todos podamos tener un libre acceso a todos los lugares y se eliminen las barreras de una vez verdad que sí que yo es que yo adoro a mi profesora ¿verdad? pues nada y aprovechamos también para agradecer y felicitar a todas esas personas tanto trabajadores como voluntariado que trabajan con personas con discapacidad y que hacen que todo sea más fácil así que gracias a todos y un beso enorme para ustedes gracias